Gracias, señor presidente. Al Partido Popular le gusta presentarse como el paladín del Estado de Derecho, como el partido que garantiza y preserva el orden institucional. Sin embargo, los datos y, sobre todo, los escándalos demuestran que, en realidad, lo que ha hecho el Partido Popular es parasitar las instituciones. Y parasitar significa desviar los recursos que necesita un organismo para sobrevivir y usarlos para alimentarse a sí mismo, que es justamente lo que ha hecho el Partido Popular, destruyendo las instituciones de todos desde dentro, saqueándolas y desmantelándolas. Y debemos insistir en que estos no son fenómenos separables, sino que son parte de un mismo proceso. Primero, han convertido ustedes... Nuestros ayuntamientos en chiringuitos, en expendedoras de sobres de dinero negro y al hundirlos han justificado la necesidad de asfixiarlos, de suprimir su autonomía y recortar sus recursos. Como recordaba un compañero nuestro hace unos días, en España los municipios han sido históricamente bastiones de la democracia. La lucha por ampliar los derechos de la mayoría ha tenido siempre en los municipios un espacio central de acción. Por eso, democracia y descentralización son las dos caras de la misma moneda. Repartir poder entre quienes no lo tienen significa democratizar, redistribuir, descentralizar. Y precisamente por eso la tradición conservadora y también autoritaria de la que proviene el Partido Popular siempre ha tratado de limitar las competencias de los ayuntamientos y controlarlos desde el Gobierno de Madrid. La nueva oleada democrática que está viviendo hoy España no escapa a esa misma dinámica histórica. El cambio político ha comenzado por las ciudades y el Gobierno de Rajoy trata de contenerlo ahí, de frenarlo atacando a los ayuntamientos del cambio. El Partido Popular pretende castigar a millones de ciudadanas y ciudadanos que tuvieron la valentía de votar una opción diferente en las elecciones municipales de 2015. Y lo hacen porque, para garantizar su continuidad en el poder, no pueden permitirse el ejemplo que suponen los ayuntamientos de Barcelona, de Madrid, de Valencia, de Cádiz o de Santiago. El mensaje que pretende lanzar el Partido Popular a las ciudadanas y los ciudadanos de este país es, claro, meridiano. Aunque votéis diferente, aunque cambiéis gobiernos, aunque pongáis en vuestros ayuntamientos a personas que sirven a los intereses de la mayoría, vamos a hacer todo lo posible para que no podáis revertir nuestras políticas, para que el margen de maniobra sea mínimo. Y ustedes, señores del Partido Socialista, tienen mucho que ver con esa estrategia. El Partido Socialista todavía hoy sigue siendo cómplice y aliado del Partido Popular en el desmantelamiento de nuestros ayuntamientos. Lo vimos en octubre cuando se unieron al Partido Popular y a Ciudadanos para tumbar la proposición de ley sobre el régimen local de Unidos Podemos en el Congreso. Lo vimos también cuando votaron más tarde junto a ellos a favor de la propuesta de techo de gasto del Gobierno. Ustedes están en una lógica bipolar, contradictoria, por un lado dándose golpes en el pecho para firmarse como oposición cuando el Partido Popular no necesita sus votos para tirar hacia adelante sus iniciativas, pero cerrando acuerdos por detrás con ellos cada vez que Susana Díaz les, les toca el silbato. Y hoy vienen ustedes con esta moción que previsiblemente no saldrá adelante y que tampoco serviría de gran cosa si saliera adelante. Y creo que si la, prese, la, la presentan es precisamente por eso, mucha pose y mucho simulacro. Porque si de verdad quisieran ustedes aplicar los contenidos de la moción que han presentado, no le pedirían al Gobierno del PP que cambiara la ley, sino que se unirían a nosotros para cambiarla desde el Parlamento, que es para lo que está. Esta moción, por lo tanto, no servirá. Pero hay otra moción que sí podría servir, que sería útil aprobar y que serviría tanto para mejorar la situación financiera de nuestros ayuntamientos, como para limpiar nuestras instituciones y para mejorar la vida de millones de ciudadanas y ciudadanos de este país. Y esa moción, señores del Partido Socialista, es esta: es la moción de censura que Unidos Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados. De modo que, señores del Partido Socialista, les pedimos que por una vez, por una vez, se dejen de poses, que cumplan con su deber. Y que nos apoyen para echar del Gobierno al partido más corrupto de Europa de una vez por todas.